Dios le bendiga hermano, Dios le bendiga más, damos gracias a nuestro Dios que estamos en su casa en esta preciosa noche, contento y gozoso de poder estar en la casa de nuestro Dios una vez más, invito al pueblo que nos enfocamos en pie y presentamos este culto delante de la presencia de nuestro Dios, te adoramos Señor, te glorificamos Maestro, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias Dios del cielo porque... Tú has permitido, Señor, que estemos una vez más aquí en tu casa, Señor. Es por eso que en esta ocasión vamos ante tu presencia, en el poderoso nombre de tu amado Jesucristo, para suplicarte, Dios del Cielo, que sea tu Santo y Bello Espíritu el que esté aquí en medio nuestro, de manera que sea tu Espíritu, ministrando y fortaleciendo a cada vida que ha llegado aquí esta noche, Señor. Tú conoces a tu pueblo, aquí estamos. Nos humillamos primeramente delante de tu presencia, suplicamos perdón, suplicamos misericordia, suplicamos que en esta preciosa noche sea tu espíritu, impartiendo nueva fuerza a tu pueblo, de manera que cada uno de los que hemos llegado a tu casa podamos salir diferentes Señor. Ayúdanos, Señor, porque reconocemos que seguimos suplicando Señor, que no nos suelte tu mano, Señor, que tú sigas entendiendo tu mano poderosa, tu mano de misericordia en favor de nuestra vida. Esta dice a aquellos que no han logrado llegar, Señor, tú conoces la razón por la cual nuestros hermanos no se encuentran aquí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 esa noche, levantamos nuestras manos al cielo y adoramos al Padre, adoramos al Hijo, adoramos al Espíritu Santo, oh gloria, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre, Maestro, gloria a tu nombre, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te glorificamos, Señor, bendecimos tu nombre, oh gloria, oh gloria, oh gloria a Dios, oh gloria al que vive para siempre, gloria al que vive para siempre, nuestras almas te adoran bendecimos tu nombre, alabanza alabanza a ti Señor Santo, Santo, Santo Gloria a Dios, mi alma te bendice Señor, mi alma te glorifica Maestro, oh gloria al que vive para siempre, gracias Señor por tu amor gracias por tu misericordia cantame al gramo de tu Dios en esta preciosa noche Gloria a Jesús Una alabanza hermosa y dice así de esta manera, Gloria a Jesús Oridos. Si los vientos te obedecen, si la madre por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. que estamos en su casa en esta preciosa noche contentos y gozoso de estar en la casa de nuestro Dios gloria a Dios se está levantando ¿verdad? con un grupito de adoración amén gloria a Dios poco a poco con la ayuda de Dios vamos para adelante gloria a Dios la gloria es de Dios porque Dios te hace todo ¿verdad? tenemos que estar conscientes en eso con Dios todo sin Dios nada hermano gloria a Dios Dios es el que produce todo, gloria a Dios. Dios es el que nos da la capacidad, el entendimiento, la sabiduría para hacer lo que a Él le agrada, lo que a Él le agrada, gloria a Dios. Nosotros solamente somos instrumentos. ¿Cuál es de eso? Nada más. Por eso es que toda la gloria es para nuestro Dios. Y seguimos este orando por el grupo de adoración, ¿verdad? Para que Dios lo siga usando, ¿verdad? Y le siga dando la fuerza, la sabiduría y el entendimiento para que puedan seguir caminando, gloria a Dios que Dios se agrada cuando hay un pueblo que la alaba en el Espíritu en verdad, y la adoración es algo muy importante dentro de la casa de Dios, la adoración es cuando, cuando se, se comienza a preparar el ambiente, gloria a Dios, para que, para que el Espíritu siga, siga cogiendo, gloria a Dios en medio nuestro, y siga sufriendo cada necesidad, gloria a Dios. La Biblia dice que Dios se siente Dios cuando hay un pueblo que lo alaba en Espíritu y en verdad. Miren lo importante que es la adoración. Dios se siente Dios cuando hay un pueblo que lo alaba en Espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Por eso era es que cuando David tocaba el arpa, dice la Biblia que Dios se deleitaba. Cuando, cuando David tocaba el arpa, mire cómo es eso. Gloria a Dios. O sea, que la adoración es algo sumamente importante dentro de la casa de Dios. Por eso es que toda la gloria y toda la honra se la daba nuestro Dios cuando hay unos malos, ¿verdad? Que se están esforzando en la adoración y se están ahí acoplando poco a poco, poco a poco yo, yo siempre he dicho ¿verdad? Que, que los planes de Dios son los planes de Dios y en su momento dado, vamos a tener un grupo aquí de adoración, pero mire, bueno de verdad, gloria a Dios gente comprometida con Dios porque esto no es solamente servirle a Dios, es que tiene que haber compromiso con Dios el día del culto los que tienen compromiso se supone que estén aquí así de sencillo es hermano a muchos no les gusta cuando uno dice esas palabritas, pero se supone que si hay compromiso con Dios, compromiso con Dios, con el altar, donde tienen que estar los adoradores, adorando a Dios, gloria a Dios. Y, y eso es, es muy bonito cuando se comprometen con Dios, porque si se comprometen con Dios, ¿quién no va a ser Dios con ellos? Gloria a Dios. Pero cuando solamente venimos por venir, eso es otro, eso es otro ambiente. Pero cuando venimos porque nos agrada, estar en la casa de Dios, comprometernos con Dios, servirle a Dios darle a Dios lo que, mire, lo que nosotros tenemos que darle a Dios Gloria a Dios por eso es que, mire tenemos que enamorarnos de Dios esto no es llegar a la casa, es crear rutina las rutina rompen todo en la rutina no hay amor porque la rutina solamente la mire, la, la rutina es algo humano solamente lo que yo tengo que hacer humanamente pero cuando hay una relación bien genuina con Dios, mire, el compromiso está y la rutina se rompe. ¿ve? Porque hay una relación directamente con Dios. Pero la rutina hay que dejarlas a un lado, gloria a Dios. Tenemos que solamente llegar a la casa de Dios para cumplir con el compromiso de Dios, pero tenemos que hacerlo con amor. No solamente por cumplir, es solamente hacerlo con amor. Gloria a Dios. Cada uno de nosotros... Si estamos agradecidos a Dios, tenemos un compromiso con Dios de servir a Dios en Espíritu y verdad. Sabemos que a veces se presentan situaciones, a veces se presentan algunos problemas y no podemos llegar. Amén. Dios sabe, Dios conoce. El día que no me vean por ahí, pues pasó algún problemita, alguna situación que estoy Y eso, todo el mundo tenemos esos problemitas. Gloria a Dios. Pero lo importante es preocuparnos hacer las cosas que hay que hacer dentro de la casa de Dios, gloria a Dios. Preocuparnos, aquellos verdad que yo digo siempre los que son, los que tienen su parte, sea en la adoración, sea en los en lo cánticos, en la lectura, que tienen su parte, compromiso serio con Dios, compromiso con Dios, porque Dios nos va a llamar a cuenta, hermano, gloria a Dios. Dios va a llamar a cada uno de aquellos que tienen que tener comprom que tienen compromiso con él y no responden de la forma que tienen que responder gloria a Dios mire, nadie es indispensable nadie, yo aquí no soy indispensable, si yo no quiero hacer lo que me toca hacer saber lo que hace Dios, va y busca un adicto y lo trae y lo pone a hablar por el micrófono así es sencillo es, ¿eh? así lo hace Dios, o sea nadie es indispensable el que se crea que es indispensable en la casa de Dios está equivocado porque Dios escoge a quien, él, mire, a quien Él quiere. A quien Él quiere, Él escoge. Por eso te dice que escogió lo, lo, lo, que, no, lo que no servía para avergonzar a los sabios. O sea, ese es el poder de Dios. Dios escoge a una persona para, para llevar su palabra. Si esa persona está dispuesta, que aunque tiene problemas y dificultades, pero quiere hacer la voluntad de Dios, dice, yo cuento con ese. Yo cuento con ese. Pero si nos creemos que somos grandes... Dentro de la casa de Dios, o que somos indispensables para desempeñar un papel dentro de la casa de Dios, estamos equivocados, porque Dios no trabaja así, Dios trabaja con gente humilde que estén dispuesta y que estén comprometidos con Él. Eso es lo que quiere Dios en este último tiempo, hermano. Gloria a Dios. Por eso es que mire, acuérdense que lo digo. El grupo de oración va a ser grande. El grupo de adoración va a seguir creciendo. Acuérdense de eso. Porque cuando Dios está en el asunto los planes de Dios son los planes de Dios gloria a Dios buscamos la palabra Evangelio de San Juan capítulo 12 12 vamos de a considerar del 44 al 50 le damos lectura en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo que está aquí en medio nuestro gloria a Dios poderoso nuestro Dios te adoramos Señor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 Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Gloria a Dios. Maravilloso nuestro Dios. La palabra, como estaban estudiando esta mañana, ¿verdad? La palabra es la que nos va a juzgar en el tiempo final. Gloria a Dios. Esa es la que va a separar el trigo de la cizaña. Amén. Gloria a Dios. El grupo de oración con un cántico. Gloria a Jesús. Nos ponemos de pie para cantar este coro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. De los viejitos, como yo, alaba. Solo Dios hacia los hombre feliz. Solo Dios hacia los hombre feliz. La vida nada. porque tu Espíritu Santo se ha, de, se, se ha dejado sentir aquí en el mundo, Señor. Ahora te presentamos los tiempos y las ofrendas que se van a conectar. Suplicamos, Maestro, que toque el corazón del pueblo para que podamos ofrendar y amar conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Maestro, a dar de lo que tú nos has dado para que esta tu obra pueda continuar hacia adelante. Bendice en gran manera a aquellos hermanos que con sacrificio traen su tiempo y su ofrenda a tu casa. Glorifícate en cada una de sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. A tu nombre, Gloria. Gloria a que él vive. Gloria a ayuda. Tenía mis hijos. Adelante nombre. Adiós lo que es de Dios. Y esta noche como todo un poco me quedan Siempre de pie, por <coughs> padre, padre bueno, gracias, padre bueno, gracias, gracias de lo profundo de nuestro corazón. Gracias que nos concediste el honor, el privilegio, la bendición por segunda vez en este día estar en tu casa y no en la mía. Gracias que nos concede la bendición de que estamos viendo que ese día se acerca y podemos honrar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 en Cristo Jesús. Amén. ¡Ale! Santo. Vale. Aleluya. Aleluya. Santo de Dios. Gracias. A tu nombre Dios. Mis amados, buenas noches, Dios les bendiga. ¡Ale! A Dios la gloria. A Dios la honra, a Dios el honor, que nos concede la bendición el privilegio por segunda vez en este día estar en la casa del Señor. Adiós la gloria y a Dios la honra, porque estamos viendo que ese día se acerca y estamos cumpliendo, hermanos míos. Estamos cumpliendo, estamos cumpliendo que cuando veamos que ese día se acerca, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por mal costumbre. Y gracias al Señor, ustedes superaron en esta noche esa mal costumbre. Porque eso es así, hermano. Es una mal costumbre, es una costumbre de la carne. Que busca la excusa para cualquier cosa estar ausente de la casa del Señor. Dios bendiga el ministerio de adoración que siempre el Señor suple para que haya adoración, alabanza, cánticos en la casa de él, porque yo no creo que mi bebé cante mucho, así que... ¿Ah? ¿Sabe cantar? Ah, pues hay que ponerlo a cantar un día, a ver cómo... Pero tengo miedo de que la bobera se espante A <risa> Dios la gloria y a Dios el hermano. Y esta noche vamos a continuar lo que esta mañana estábamos ministrando, donde estamos tratando de que el pueblo pueda ver con toda claridad a todos mis El desastre está viendo el desastre que va a haber el día del Ajebatamiento. Porque ustedes dicen un desastre, dicen ¿no? este es el día de la victoria del cuerpo de Cristo, no es el día de la victoria del Cuerpo de Cristo que pagó el precio. Repito, que pagó el precio. Pero el problema es, el problema es que el Cuerpo de Cristo quiere que Jesús pague el precio del arrebatamiento en vivo. Quiere que Jesús pague el precio del arrebatamiento en vivo. Pero eso no es lo que dice el Evangelio. Repito, eso no es lo que dice el Evangelio. Y vamos a ver con toda claridad por qué razón, por qué razón. Muchos procurarán entrar el día del arrebatamiento y no podrán. Yo quiero que en esta noche me lleven la contabilidad porque yo no tengo Jerón. Y a las 8 y 20 hay que ir terminando para que a las 8 y media pueda el pueblo partir para diferentes lugares en la isla, incluyendo también. Porque a las 10 tienes que estar en su hogar. Así que 8 y 20, me avisa. ¿Ven? ¿Qué hora es? 6 y 32. Amén. Okay. Amados, acérquese un momentito al libro de los especies. capítulo 2 libro de los efesios capítulo 2 verso 4 en adelante estamos damos lectura en el nombre del padre del hijo del espíritu santo que está aquí en medio de nuestro pero Dios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 y esto, y, y, y esto, no de nosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. A ti te damos toda la gloria y a ti te damos toda la honra, que nos has concedido los ojos para poder ver, el oído para poder oír, el entendimiento para poder entender. En este momento histórico, cuando se prepara todo para el día del arrebatamiento te suplicamos que de nosotros tengas misericordia. Esta mañana te glorificaste. Esta mañana te glorificaste, por favor, te lo suplicamos una vez más. Toma tu el dominio, toma tu el control, de la enseñanza que en esta noche vamos a ministrar para que este pequeño remanente y ese remanente que está en los hogares puedan ver, puedan oír y puedan entender lo que tu evangelio tiene programado y establecido para este momento histórico que nos ha tocado vivir. En el nombre de Jesús me enfrento a todo espíritu contrario a la presencia de tu Espíritu Santo aquí en los hogares, los atos, los declaran inoperantes, lo me concierto con este pequeño remanente, ¿le echamos? ¡Fuera! Lo tramamos la enseñanza en las manos de tu santo y bello Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amado. Necesito con carácter de urgencia hermano, que cada miembro de esta congregación se constituya, se constituya en portavoz, en portavoz de la salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo. Mostrélo. Usted se va a encontrar, usted se va a encontrar continuamente, continuamente, continuamente. Un cristiano que está en el cuerpo de Cristo. Y triste y lamentablemente, ese cristiano cree, entiende, porque le han explicado su pastor, su pastora, evangelista, maestro, llamado apóstoles y apóstolas, le han explicado que ajebatamiento, repito, que ajebatamiento no envuelve, no envuelve nada personal, sino que envuelve el propósito de Dios, porque... Somos arrebatados por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y nada más. Tenemos que ser fiel creyente en Cristo como Salvador, eso es todo. Pero eso no es lo que dice el Evangelio, hermano. Hermano, eso no es lo que dice el Evangelio. Como le explicábamos esta mañana, como le explicábamos esta mañana una multitud, multitud de millones, millones de millones en el cuerpo de Cristo en el mundo entero. Hermano, va rumbo a la condenación. Repito, va rumbo a la condenación, porque no han logrado entender, repito, no han logrado entender que para arrebatamiento vivo que para arrebatamiento vivo hay una salvación que está reservada distinta a la salvación que tengo la salvación que tengo como le explicaba esta mañana es una salvación por si yo me voy a enfrentar a la muerte, repito, por si yo me voy a enfrentar a la muerte, si yo me voy a enfrentar a la muerte, estoy en pleito, estoy en celo, estoy en envidia, estoy en contienda, estoy en murmuración, lo único que tengo que decir es una palabrita, que la sangre derramada en la cruz del Calvario me perdone, perdóname, Perdóname, perdóname, perdona todas mis iniquidades, perdona todos mis pecados, que la sangre de jamás en la cruz de Canarias me perdone. Hermano, si deja los ojos en la tierra y se va al paraíso. Se va al paraíso, se va al paraíso por lo que Jesús hizo. Se va al paraíso por gracia. Se va al paraíso, se va al paraíso por lo que Jesús hizo y por la gracia de Dios extendida al pueblo. Nosotros, repito, nosotros, el cuerpo de Cristo, nunca nos hemos preguntado, nunca nos hemos preguntado, y por qué razón, y por qué razón, y por qué razón si somos salvos, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque son muchos, millones, en el cuerpo de Cristo, procurarán entrar, y no podrán. O sea, ¿cuál es, cuál es la respuesta? hermano, ¿cuál es la respuesta? Porque el problema es el siguiente, hermano mío, repito, el problema es el siguiente, el mal que está en nosotros, nos ministra nos ministra que yo no puedo hablar hablar de lo que yo tengo que hacer porque ya entro en panorama de vanagloria de actividad de espíritu este es el momento histórico hermanos míos perdóneme hermano perdóneme pero usted no puede usted de ninguna manera usted no puede en este momento histórico seguir creyendo que usted se va en el arrebatamiento por lo que Cristo hizo y nada más. Ahora, vamos a estudiar al Evangelio. Muy bien, al Evangelio. El Evangelio, el Evangelio tiene la solución, la solución para que yo logre entender pero lo que pasa es que pastores y pastores, evangelistas y maestros no sacan a la luz este tema repito, no lo sacan a la luz este tema porque prefieren seguir teniendo llenos hermano, frente a Televisión Cristiana usted va a ver congregaciones de 100, 500, 1000, 5000, 10000 hasta 20000 mil personas en una congregación amados míos cuando pasan las cámaras, cuando pasan las cámaras, usted puede ver, usted puede ver con sus ojos la configuración de lo que está sucediendo en esa congregación. Levanta las manos. Aleluya, gloria a Dios. Levantan las manos. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuánto se va? Aquí estamos. Yo me voy, yo me voy, yo me voy. El problema, que no puedo irme por que yo decir que me voy yo me voy si el evangelio me aprueba yo me voy si el evangelio me otorga la salvación que está reservada para ser manifestada para el tiempo posterior, porque el problema es que no hemos descubierto no hemos descubierto que la salvación que tengo la cogió el Padre, el Hijo el Espíritu Santo Repito, la cogió el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero la, la salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo contrario, la coge el Evangelio. Entonces, el Evangelio, el Evangelio, es quien tiene la autoridad para hacer de ti una nueva, una nueva criatura. Perdón, hermano. Pero en este momento histórico, el Cuerpo de Cristo se compone de millones de personas. ¿Cuántos tienen una nueva criatura? Bueno, no, ninguno. ¿Ninguno? No, no. Perdón, ninguno. El que no tiene digna. Como dice el problema, ¿el que no tiene digna, Porque el problema es, que el primero que estaba es el pastor, la pastora, el evangelista, el maestro, el llamado apóstol, el llamado apóstol. El pueblo no ha entendido, el pueblo no ha entendido que la salvación, que la salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo mostrero coge, coge, por la responsabilidad de mi aleluya. Suena duro, suena difícil, pero el primero que se echó para atrás es tu Salvador. ¿Cómo? El primero que se echó para atrás es tu Salvador. Mateo. Lo hemos repetido y seguiremos repitiéndolo porque el pueblo pueda ver con toda claridad. Capítulo 7. Capítulo 7, Mateo. Verso 21, mire cómo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando? Jesús, perdóneme hermano, yo no te estoy quitando la oportunidad de entrar al cielo, no, no, el problema es el Evangelio, no el problema, sino la dificultad que tú tienes es que no has entendido que la salvación que tú tienes y que yo tengo, que tú tienes y que yo tengo, no me sirve para arrebatamiento vivo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahora viene, ahora viene, mucho, mucho, sabe qué significa esa palabra, ¿no? Mucho. Significa millones de millones. Que están en el cuerpo de Cristo. Que están en el cuerpo de Cristo. Muchos. Me dirán en aquel día, aquel día arrebatamiento. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonio y en tu nombre hicimos muchos milagros. Quieren entrar ah. <coughs> al arrebatamiento por los dones del Espíritu. Por los dones del Espíritu. Por los dones del Espíritu. Y los dones del espíritu son buenos. Y los dones del espíritu es una buena obra. Pero el problema que está combinada con, con las obras malas. Y entonces, 23, les declararé quién es Echó fuera demonio, puso las manos sobre los enfermos. Y entonces le declaré que nunca lo conocí, apartado de mí, apartado de mí. Entonces, la obra, la obra era mixta. Tenían un jato para Dios por medio de los dones. Y tenía un jato para el mal que habitaba en él. De esa manera, amado mío, de esa manera, solamente puedes llegar al reino de los cielos por medio de la muerte. Por medio de la muerte. Porque por medio de la muerte, porque por medio de la muerte, tu maldad es cubierta por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario el problema es el problema es que queremos ajebatamiento vivo sin darnos cuenta de lo que estamos diciendo que ajebatamiento vivo que ajebatamiento vivo antes de ser levantado antes de ser levantado vivo es perfeccionado. Antes de ser levantado, es perfeccionado. ¿Y quién lo perfeccionó? ¿Y quién lo perfeccionó? Pues lo perfeccionó, escúcheme por favor, su obediencia al Evangelio. El problema, como decíamos esta mañana, es que el Cuerpo de Cristo no está considerando que el Evangelio considera qué clase de cristiano tú eres, si eres un cristiano de malas obras, o si eres un cristiano de obras buenas, o si eres un cristiano de obras mixtas. Si eres un cristiano de obras mixtas, si eres un cristiano de obras mixtas que tiene obras buenas y obras mala, la única oportunidad que tiene de llegar al cielo es por medio de la muerte. Repito, es por medio de la muerte. Pero, ajebatamiento vivo, antes de ser ajebatado, es perfeccionado. Por eso dice que el mismo Dios de paz, os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado irreprensible. Irreprensible significa perfecto. Que no tiene por dónde reprenderlo. El pueblo tiene que entender esta gran verdad. Triste y lamentablemente. Triste y lamentablemente. Le he leído. Le he leído. Cómo Satanás, repito, cómo Satanás ha logrado, ha logrado, escucha ahora, escucha ahora, la victoria en un porciento grande del cuerpo de Cristo. En un porciento grande del cuerpo de Cristo. Por medio del Evangelio. Ay, Dios mío ¿qué disparate es ese? Que Satanás qué logró la victoria por medio del Evangelio. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio para los muertos es uno. El Evangelio para los vivos es otro. Repito, el Evangelio para los muertos en Cristo es uno. El Evangelio para los vivos es otro. Son dos planes. Repito, son dos planes, no un solo plan. Son dos planes que tienen que estar vivos en el corazón del que está en el cuerpo de Cristo. Entonces, le están dando testimonio, conocimiento de cuál es la voluntad de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo el Día del arrebatamiento con los vivos. El problema es, el problema es que ya los vivos fueron, que ya los vivos fueron doctrinados, que ya los vivos fueron doctrinados, no es por, es por gracia, es por gracia para que nadie se gloríe. Perdóname hermano, pero vamos a ver que arrebatamiento Vivo no es por gracia, es por la obra de cada creyente. Oiga, <ríe> Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Versículo 27. Digo, lo leemos todos para que se nos grave. Una, dos y tres. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus santos ángeles a ah, rebatamiento. Y entonces dice, ¿y entonces qué dice? Pagará a cada uno conforme. Conforme, entonces, ¿dónde está el regalo? Repito, ¿dónde está el regalo? ¿Qué regalo? La salvación que tengo. La salvación que tengo no es por obra para que nadie se gloríe, porque yo estaba muerto en delitos y pecados. Repito, yo estaba muerto en delitos y pecados y me dieron vida y me pusieron en el Cuerpo de Cristo. Nadie puede, nadie puede decir que fue por su obra, que fue por lo que yo hicieron, porque para entrar al Cuerpo de Cristo solamente se entra por lo que Jesús hizo en la Cruz del Calvario. Hermano, escúcheme, y me, y me otorgan, escúcheme, una salvación para gente Contaminada. Porque se van para el paraíso por lo que Jesús hizo en la cruz de caballo y nada más. Repito, y nada más. Pero vivos, pero vivos, escuche por favor, no hemos podido entender que los vivos son los que se van a constituir en esposa del Cordero y que la población del paraíso se va a constituir en invitados a las bodas. Por eso, por eso, una cosa es ser invitado a las bodas, y otra cosa es ser esposa del Cordero. Y el pueblo, por desgracia de los pastores y pastoras, evangelistas y maestros, llamados apóstoles y apóstolas, han metido todo en un solo paquete. Perdóneme hermano, perdóneme hermano. Pero de la única manera, de la única manera que tú vas a recibir la salvación que está reservada, no va a ser un regalo, como fue la salvación que Jesucristo compró en la cruz de calvario para todos los muertos en Cristo, que es un regalo. Por gracia soy salvo, no por obra, para que nadie se gloríe. Nosotros, repito, nosotros estamos peleando la última batalla, no. la que Satanás no la que Satanás le está ganando al cuerpo de Cristo. Primera de Corintia. Perdón, segunda. Segunda de Corintia. Capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Esto está siendo ignorado por el cuerpo de Cristo. Como consecuencia, está pagando el precio. Repito, como consecuencia, está pagando y va a pagar el precio por su irresponsabilidad. Porque nos mandaron a escudriñar las escrituras. Nos mandaron a escudriñar las escrituras. Porque a vosotros parece que en las escrituras hallaréis que la vida eterna. Oiga bien. Cuatro. Cuatro tres. Segunda de Corintios cuatro tres. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto. No está hablando del Padre no está hablando del Hijo, no está hablando del Espíritu Santo, ninguno de los trae el tema. ¿Cuál es el tema? El Evangelio. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, oigan bien ahora, en los cuales el Dios de ese siglo, ¿quién es? ¿Quién es? Sabe, conoce y entiende más sabe, conoce y entiende más que el Cuerpo de Cristo. Como consecuencia, como consecuencia Él se ha dedicado a la última gran cosecha de almas que va a tener que va a tener, cuando suene la trompeta en el pueblo que se queda vivo. Logró, logró, logró del mismo evangelio usando el evangelio pastor que dice el diablo usando el evangelio logró logró separar ¿separar qué pastor? la salvación que tiene con la salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo potrero. no pudo entender el cuerpo de Cristo que la salvación que tiene es una salvación por si la muerte le encuentra pero no es una salvación por si el ajebatamiento le encuentra. Esa salvación del ajebatamiento, esa salvación del ajebatamiento es una salvación, amado, es una salvación donde el pueblo tiene que entender con toda claridad que esa salvación que está reservada, para ser manifestada en el tiempo, o sea, escúcheme, van a evaluar mi obra, escuche, no van a evaluar la obra que hizo Jesús, porque ya la obra que hizo Jesús, ya se manifestó en mí, esa obra me colocó en el cuerpo de Cristo, ahora viene, ahora viene, la obra, la obra del Cuerpo de Cristo para cualificar, para ser esposa del Corneo. Satanás, repito, Satanás ha descubierto, repito, Satanás ha descubierto lo que el Cuerpo de Cristo todavía lo no ha descubierto y con el Evangelio ha logrado engañar y con el Evangelio ha logrado engañar porque está predicando el Evangelio porque está predicando el Evangelio pero es el Evangelio para los muertos en Cristo es una cosa y el Evangelio para los vivos es otra Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierde, entre lo que se pierde, ¿qué dice? Está encubierto. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? ¿No está hablando de espiritista? ¿No está hablando de santero? ¿No está hablando de idólatra? ¿Le está hablando al cuerpo de Cristo? ¿Qué le pasa? el cuerpo de Cristo quiere entrar a jebatamiento vivo por lo que Jesús hizo y yo haciendo lo que me da la gana repito y yo haciendo lo que me da la gana de tal manera que están avisando que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene y ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo ahora mismo, ahora mismo en esta noche no hay nadie preparado ni yo ni nadie preparado para ser levantado ¿Por porque, porque la salvación que tengo no es para arrebatamiento vivo. Porque la salvación que tengo no es arrebatamiento vivo. La, la salvación que tengo es para si la muerte me encuentra, soy salvo por gracia. Oiga, en los cuales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 ¿Dónde está la victoria del Cuerpo de Cristo? Para irse en vivo, que Satanás descubrió cuál es la fórmula, cuál es la fórmula que Dios va a usar por el Evangelio para sacar a la luz la esposa del Cordero. Y nosotros, la Iglesia de las Rocas, no vamos a caer en esa trampa. Para no caer en esa trampa, Usted tiene que ministrar, predicar y vivir el Evangelio como está escrito. El problema, el problema es que el mal que está en nosotros nos ministra, nos ministra, ten cuidado que vas a caer en activa el espíritu. Ten cuidado, ten cuidado. Ten, y, y entonces, entonces, entonces, no nos preocupamos, no nos preocupamos por salir del mal que está en nosotros, porque yo vuelvo al cielo por lo que hizo Jesús y nada más. El pueblo tiene que entender lo siguiente, que es un momentito al capítulo 3 del Evangelio según San Juan. en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan nos acercamos al verso 19 ¿está? y dice el verso 19 y esta es que que la luz ¿qué luz? el problema es que la iglesia entiende que es, que es Cristo no es Cristo. es la Luz del Evangelio, bien, el cual el Diablo va a trabajar para que no le resplandezca la Luz del Evangelio al Cuerpo de Cristo, esta es la condenación, que la Luz del Evangelio vino, vino, y ahora escuche por favor, y los hombres, que hombres, y los hombres, ¿qué hombre? Enseguida pensamos en espiritista, en santero, en idólatra, pero eso no es lo que dice el Evangelio. ¿Qué hombre? Los que pasaron por Juan 3.16. ¿Quién formó el cuerpo de Cristo? Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo. Un iníquito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga la vida eterna. Porque por gracia, porque por gracia, porque por gracia, porque por gracia soy salvo. Entonces, si por gracia soy salvo, ¿por qué ahora nos empiezan a hablar de condenación? ¿Y esa condenación para quién es? No es para santero, no es para idólatra. Hermano, es para los que están en el cuerpo de Cristo. Oiga, y esta es la condenación, que la luz del de, de Evangelio vino al mundo y los hombres, ¿qué dice? Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Se da cuenta de algo o no se da cuenta? O sea, está hablando de gente, de seres humanos que han tenido contacto con la luz del Evangelio, y han tenido contacto con las tinieblas. Y el que tuvo contacto con la luz del Evangelio, y ha tenido contacto con las tinieblas, ¿le gustó más las tinieblas, las tinieblas? Ahora, ¿por qué? ¿por qué llegan a esa conclusión? Dice, dice con toda claridad, dice con toda claridad, esta es la condenación que la luz del evangelio vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz del evangelio, porque sus obras, porque sus obras, escucha ahora, escucha ahora, es que no somos salvos por obra, para que nadie se gloríe. ¿Está entendiendo de qué habla? ¿Está entendiendo de qué habla? Amado, le está hablando a los que tienen interés en ser levantados vivos. La salvación de los vivos, escúcheme, por eso está reservada, para ser manifestada en el tiempo postrero, y empieza, y empieza, y empieza, la evaluación del cuerpo de Cristo, que tú amas, que tú deseas, que tú anhelas, que tú quieres, cuál es la voluntad, y dice, y dice, amaron más, las tinieblas, que la luz, como consecuencia, se fueron a la condenación. Entonces, tenemos que detenernos a entender, por sal, por gracia, soy salvo. Entonces, es cierto, por gracia somos salvos. Pero, el problema es el siguiente, mientras no venga el ajebatamiento vivo, yo tengo oportunidad de ser salvo por lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario. Pero cuando venga la evaluación, ¿cuáles son las intenciones de tu corazón? ¿Cuáles son las intenciones de tu corazón? ¿Con quién tú estás identificándote? ¿A quién tú amas? Por eso Jesús, Jesús estableció, el que dice que me ama, el que dice que me ama, lo tiene que demostrar. ¿Cómo? Por su obra. Oiga, oiga amaron más las tinieblas que la luz del Evangelio porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo no está hablando de espiritistas no está hablando de Santero, no está hablando de idólatras está hablando de lo que pasaron por Juan 3.16 de lo que está formando el cuerpo de Cristo porque todo aquel que hace lo malo abojece la luz, y no viene a la luz, para que sus, para que sus, para que sus, no sean que, pero si no es por obra, pero si no es por obra para que nadie se glorie, ese es el problema, ese es el problema. Cinco, Cinco. muchachos, Ay, sí. nosotros lo que estamos en el cuerpo de Cristo ahora tenemos que entender como le dije esta mañana hermano como le dije esta mañana tenemos un nuevo salvador sí o no y lo establece la escritura que de la misma manera que yo recibí a Jesús como mi salvador, ahora tengo que recibir al evangelio como mi salvador. ¿Me está viendo? Porque es el evangelio, escúcheme por favor, es el evangelio y nada más que el evangelio, y nada más que el evangelio, tiene la capacidad de hacer de mí una nueva criatura y que yo tenga testimonio de que las cosas viejas pasaron, y que todas se han hechas nuevas. Escúcheme, escúcheme, el cuerpo de Cristo existe, es real, es verdadero, pero no todas las cosas han sido hechas nuevas. El cuerpo de Cristo se compone, se compone de cosas nuevas y cosas viejas como consecuencia como consecuencia todo el que tenga la combinación de viejo y nuevo no cualifica para ser levantado vivo no cualifica para ser levantado vivo, cualifica escúcheme, cualifica para ser vomitado cualifica para ser desechado porque Jesús Jesucristo, Jesucristo no se va a casar con nadie que esté contaminado con las obras del mal en su vida. ¿Por qué, hermano? Escuchenme. Porque si algo sabe Jesús es lo que es bueno y lo que es malo. Porque vamos a ver con toda claridad, no puedo entrar hoy, que Jesús, que Jesús, Jesús, defendió su ministerio, oiga, oiga, por las obras que él hacía. Él defendió su ministerio por las obras que él hacía. Porque el pueblo tiene que entender en este momento, tenemos que sacar de nuestra mente y de nuestro corazón, repito, tenemos que sacar de nuestra mente y de nuestro corazón, que ahora, que ahora, la salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo cero, la cual yo necesito, la cual yo necesito, va a ser otorgada de acuerdo a mis obras. ¿Entendió eso? ¿Entendió eso? Por eso es que en este momento histórico, la Iglesia la Roca ha comenzado el proceso, el proceso de señalar, de señalar las obras malas que todos tenemos. Y escucha ahora, escucha ahora, y al que le toque el sello, que se lo ponga. Yo no puedo despreciar a mi hermana, yo no puedo despreciar a mi hermana, porque ella está en la misma posición que yo estoy. Una salvación para gente contaminada, pero tengo que llevarle el mensaje que esa salvación que Cristo compró en la cruz del Calvario es para muertos en Cristo, la salvación que está reservada es para los vivos por obediencia al Evangelio, De bien. Alguien te tiene que hablar. Todavía estás a tiempo de entender, de entender, escúchame por favor, que estás en el cuerpo de Cristo y vas camino a la condenación si no reaccionas. Porque la salvación que tienes, porque la salvación que tienes no te sirve para arrebatamiento vivo. Esa salvación que tiene solamente te sirve por si la muerte te toca. Pero la salvación que está reservada, la salvación que está reservada, escuche, va a ser otorgada a examinar la obra de cada uno de los que están en el cuerpo de Cristo. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Bendición, privilegio que nos ha concedido una vez más de poder ministrar, ilustrar al pueblo la enseñanza que está establecida en el Evangelio para nosotros poder en esta hora escapar de las terribles cosas que vienen de camino. Ten misericordia, te lo suplico, ten misericordia, salva a los perdidos, salva a los enfermos, que a los apartados, pero sobre todas las cosas, abre los ojos del entendimiento al pueblo, al pueblo que nos ha visto y nos ha escuchado, para entender que llegó el momento histórico donde tenemos que convertirnos al nuevo Salvador, al Evangelio. En tus manos deposito ese pueblo que está en los hogares. Por favor, no permita, no permita que Satanás se lleve, le robe la salvación que tú compraste en la cruz de Calvario y que está reservada para ser manifestada en el tiempo por Por favor, por favor, sana, salva, reconcilia, pero sobre todo, abre los ojos del entendimiento al pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Yo te bendiga, yo te guarde. Nos vemos el martes desde mi hogar, donde estaremos continuando la enseñanza. Muchos procurarán entrar, pero no podrán. Dios te bendiga.